Bienvenido a un nuevo video esta vez es Afro Samurai cuando era pequeño, Afro presenció el asesinato de su padre a manos de un samurái conocido como Justice. Al matar al padre de Afro, Justice pasó de ser el segundo mejor a ser el primero. Años más tarde, Afro busca la venganza tras convertirse en el segundo mejor y ganarse el derecho de retar al primero. Solo una cosa se interpone entre Afro y su venganza cualquiera puede retar al segundo mejor. Afro Samurai es, en pocas palabras, una serie de acción. Las peleas entre Afro y sus enemigos son visualmente impresionantes y bien coreografiadas. Los movimientos son originales, los enemigos son únicos y detallados, y los cambios de perspectiva se sienten muy fluidos. Producida por Samuel L. Jackson, Afro Samurai es un anime que promete darte lo que le pidas.